Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura a los que se siguen suscribiendo a esta hermosísima familia. Antes de empezar este video, vamos a ver quién es el laurober de la semana. ¡Nicolás Pinto! Nicolás, gracias por tu mensaje, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo. Y nada, quería agradecerte, en serio, amor, por ser tan lindo. Vamos a empezar ahora sí el video. Chicos, en mis redes sociales les puse una historia donde les pregunté que, qué suponían de mí y estuve ya revisando varias de sus respuestas y hay muchas muy, muy chistosas y hay unas que, como, que uno dice como a la gente por qué se le ocurre esto y otra, obviamente hay mensajes súper lindos, entonces bueno, vamos a empezar Yo quiero empezar primero con la tanda de las graciosas, las que en serio yo dije oh, ¿Qué es te ¡Tan chistoso! Entonces, bueno, preparados. Supongo de que tuviste más de tres novios en el colegio. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué supones eso, Laura? Eh, la verdad es que en el colegio tuve un novio. Yo era súper tímida, introvertidísima. Me daban mucha pena los niños. Bueno, hoy en día eh, creo que se va a casar. Y lo quiero mucho. Me acuerdo que yo le hice un año en el colegio. Eh, se llama Juan Pablo que tus pedos deben oler horrible jajaja ja, ja. <risa> qué es eso JN Marcos. pues no te voy a decir que mis pedos huelen delicioso que huelen a flores que huelen a bellozita no para nada pues los peitos no huelen bien entonces pues qué debo decir no no no huelen pues no huelen bien Lao me dice que eres ah. brava muy brava en tus adentros Brava yo Brava en mis adentros No, la, la, la verdad es que tú puedes hablar con, pues, con la gente que me conoce, con amigos míos Y muy rara vez me pongo brava Si me pongo brava de pronto es por alguna injusticia, por mentiras y, Pero de resto, como yo ponerme brava, no sé, con mi esposo, con mi mamá O con mi equipo de trabajo, eso muy rara vez lo van a ver Supongo que tienes depilación láser en todo el cuerpo En mi vida me he hecho depilación láser Pero porque yo soy súper lampiña desde chiquitica Como que no, no tengo muchos vellos, muchos pelos, gracias a Dios El método de depilación que yo utilizo normalmente es el de las mamás Que es como la depilación con cera Duele muchísimo, pero es la que yo me hago Jamás me he hecho depilación láser, entonces que eres una loba en la cama <risa> ¿Cómo así <risa> me da risa estos mensajes ¿qué significa una loba en la cama? necesito que me expliquen eso como una fiera una fiera salvaje en la, en la cama Dios mío te he pedido mil veces una foto de tus piececitos. por favor, ¿me concedes este regalo? ok, Julián, acá voy justo hoy estoy sin zapatos, mis deliciosos y bellos pies que odio en verdad con todo mi corazón, los detesto porque son horribles, parecen unas garras ahí. Que eres muy tímida, que te operaste las boobies y que te casaste muy joven. Bueno, mi Adri, era muy tímida cuando era chiquita, eso sí te lo acepto, re tímida. Ahorita pues ya, ya me tocó perder la timidez porque uno trabaja en televisión. Dos, tengo mi canal de YouTube. Tres, estoy todo el tiempo en redes sociales, entonces uno tiene que perder la timidez para hacer eso. ¿Qué te operaste las boobies? Oigan, no, se los he dicho mil veces. El día que me quiera operar las boobies o que me opere algo, yo creo que ustedes se darán cuenta. Porque creo que es una recuperación muy larga. Eh, y yo creo que les contaría, como que no me parece raro decírselos. Y creo que las tendría como un poquito más grandes ¿Y qué te casaste muy joven? Me casé a los 27 años De pronto sí es una edad joven Pero uno jamás sabe cuándo va a ser el momento indicado Y precisamente pues el amor de mi vida, Alvarito me pidió matrimonio a mis 27 ¿Y cómo le iba a decir que no? O sea, es el hombre que siempre había soñado Y no me arrepiento para nada 81.95638. No tienes nombre, eres un número muy raro. Ok, supongo que siempre te has querido operar la nariz. Love you with all my heart. Love you too. 81956739. Corazón, yo tengo un problema con mi nariz. Desde chiquita también, yo era de la narizota de mi papá. Que bueno, también creo que me da como carácter, me da como mi esencia. Pero a veces que me miro al espejo, digo, pucha hoy creo que me creció un poquito más la nariz. Y a veces no me, siento, no, no me siento cómoda con ella en algunas fotos o en algunos registros cuando estoy de, de pronto en mi canal o cuando estoy en televisión, como que a veces no me siento muy cómoda con ella, pero nunca me lo operaría porque tocarse la nariz es cambiarse toda la cara. Entonces, que casi nunca has usado tu anillo de matrimonio. Te amo, porque solo sabes derrochar amor. Marce, tienes toda la razón. Eh, no es que no me guste usar mi anillo de matrimonio, lo uso muchas veces en varias ocasiones, pero en mi día a día trato de no usarlo, la verdad, porque me da mucho miedo, me da susto, que se me pierda, que me lo roben, que le pase algo, mejor dicho es mi anillo de matrimonio y si le llega a pasar algo es culpa mía responsabilidad mía, entonces en mi, día, en mi día a día como que no me lo pongo, me lo pongo no sé, si tengo un evento especial si voy a ir a comer con Álvaro si tengo una cita romántica con él eh, no sé, es para diferentes ocasiones, pero para el diario vivir, no, una vez me acuerdo que se me cayó por el por la cosa del de, de, de lavamanos, no saben mi angustia tan horrible, muy madre, y bueno, Álvaro no sabe, ahorita obviamente va a saber, que todo lo haces por publicidad y nada es auténtico. ¡Oh, Gime, o sea, me da el corazón. Jimé precisamente los productos que yo algunas veces muestro en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, lo que sea, es muy orgánico, es decir, son productos que me funcionan, que yo uso a, en mi diario, que me gusta aconsejárselos porque de verdad a mí me han funcionado. Que eres platuda y puedes comprarte todo lo que quieres. Aldi, ojalá yo fuera... Re platuda y pudiera comprarme todo lo que quiera. Obviamente las cosas que mmm, tengo y las cosas que eh, me he ido como ganando es por mi esfuerzo, por medicación, por todo lo que he escalado en este medio. Ustedes no me conocen desde que tengo 20 años, yo poco a poco he ido trabajando, soñando, luchando, y he ido de poquito a poquito, de poquito a poquito, no ha sido como de un momento a otro, no, esto ha sido un proceso. Supongo que no quieres tener hijos, pero serías una super mamá. Dice Caro Soler-Bajo. Caro, obviamente quiero hijos, me muero por tener hijos. Quiero tener dos, quiero tener un niño y una niña. Eh, pero siento que ahorita no es el momento indicado. Siento que Álvaro y yo estamos pasando por un momento en nuestras carreras increíble. Siento que queremos viajar y seguir conociendo el mundo. Qué pena la cogedera de pelo. El otro día me dijeron como, no te te cojas mucho el pelo. Y es como un tic que tengo, qué pena, qué pena. Que has recorrido más de 15 países. Erika 4987. Erika, tengo que hacer la cuenta. 15 países de pronto, pero no sé. Voy a hacer bien la cuenta y voy a hacer el tag de mis viajes. ¿Les parece? 8. 8. ¿Quieres dormir ahora como yo? Oigan, yo duermo mucho. Ustedes han oído el beauty sleep. Cuando uno duerme más de 8 horas, ustedes se levantan con mejor genio, con mucha energía, sienten la piel divina. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo me duermo por ahí entre 9, y 10 de la noche y me levanto como a las 7, 8. Ahí ya son muchas horas de descanso. Entonces sí, soy dormilona como tú, Pau. Que eres la brava de la relación tú y de Álvaro. Saludos, Lau. Espero salir en el video. Ana, saliste en el video. Oigan, no, yo no soy labrada de la relación. Siento que los dos somos muy tranquilos, somos muy pasivos, somos muy comprensivos. Como que no peleamos mucho. Eso es lo bueno de nuestra relación. Uy, Cirilo, te echaste un gas. No, no te vayas. Ah, ven, no te vayas. O sea, yo me lo aguanto, pero ven. Sí. Más que su posición es una recomendación. Viajar por tantos lugares bellos que tiene Colombia. Oigan, sí, voy a empezar a hacer la round... Colombia, ¿les parece chévere? Y voy a empezar a ir a muchos lugares en Colombia y tomando fotos espectaculares por Colombia Porque sí, siento que me hace falta viajar por mi país Casi siempre voy como a los lugares típicos, casi siempre voy como a Medellín, a Cali Voy a Cartagena, pero me encantaría ir, no sé, a Pereira, Armenia Me encantaría volver a San Andrés, ir al Chocó No sé, siento que todavía tengo mucho que explorar en mi blog con Colombia y lo voy a hacer, van a ver supongo que tienes mil vestidos de baño Adri, supones muy bien, tengo exceso de vestidos de baño algún día les voy a dar el closet tour que no se los he dado eh, tengo muchos, muchos, muchos vestidos de baño, todos los colores, sabores, formas triángulos, rectángulos círculos, de todo lo que ustedes se puedan imaginar de vestidos de baño me encantan, eh, no les he contado esto públicamente, pero estoy reuniéndome con unas socias increíbles y estoy formando mi nueva marca de vestidos de baño ya no es... Laura tomó mano nunca sino que va a ser otra cosa totalmente diferente espérenlo muy pronto en mis redes les va a encantar o sea, estoy muy contenta con ese proyecto este me gusta Stephanie Alteaga15 supongo que tienes un talento oculto muy raro y nadie sabe de esto muy bien, tienes toda la razón. Nadie sabe de este talento oculto que tengo. Oigan, sí me puedo chupar la nariz. Sé a qué sabe mi nariz. Sabe delicioso. Oigan, toda la vida he tenido la lengua súper larga. Eh, entonces desde chiquita como que he podido hacer esa maniobra. Es un talento Supongo que trabajamos en, tele... en televisión y en otros proyectos. Bueno chicos, voy a aprovechar aquí mi canal de YouTube para contarles que vienen dos proyectos en televisión increíbles que me tienen muy feliz. Que lo pueden esperar muy pronto. Uno en Caracol Televisión, que.. Se transmite aquí en Colombia. Y otro chico, todavía no puedo contarles. Pero voy a salir en pantallas a nivel Latinoamérica. Me van a poder ver en Latinoamérica. Estoy súper contenta. Y bueno, chico, chico. Y bueno, chicos, eso fue que suponen de mí? Qué pena nuevamente por mi tic con el pelo. Es algo que, que tengo, no sé por qué. Los quiero muchísimo. Gracias por su amor, por su apoyo, por todos estos mensajes no. divinos. Que recibo siempre de ustedes. Gracias por en serio crecer esta familia tan bonita. Tan bonita. No que tan bonita. Tan bonita. Siri, sí, ven, despídete. Que me engordes. Ay, mi amor. Despídete. Siri, les manda a decir que los quiere mucho. Que estamos cansados todo el tiempo. Pero que los quiere muchísimo. Igual que yo. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Tchau!